Hola, soy Josep de Lleida. ¿Cuál es la recomendación de Preblam Plus en almendro como insecticidad? Desde Ascensa hemos desarrollado ensayos en campo con Preblam Plus, solo en mezcla con soluciones usadas convencionalmente en este cultivo. En almendro ecológico se recomienda aplicarlo solo a una dosis de 0,3% a 0,4% o lo que es lo mismo, de 3 a 4 litros por cada mil litros de caldo, según la intensidad de la plaga y las aplicaciones que se realicen. En mezcla con otros formulados para el cultivo de almendro convencional, en lo demostrativo se han obtenido importantes sinergias con el resto de nuestro catálogo, con muy buenos resultados de eficacia con la mezcla de Brevan Plus con nuestra caricida boreal, que es la insecticida delta EC, delta metrina. En ambos casos, Brevan Plus se aplica a 0,2%, o lo que es lo mismo, 2 litros a cada 1.000 litros de caldo, manteniendo la dosis habitual de registro de los otros formulados con los que se mezcla. En los casos donde se aplica acetamiprid para el control de importantes infestaciones de pulgón, podemos aplicarlo con Prevan Plus a 2 litros a cada 1.000 litros de caldo para alcanzar mayores eficacias según los testeos realizados en campo. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.